Philip Kotler está considerado como uno de los padres del marketing moderno nació en el 31 en Chicago escribió un libro llamado las 22 leyes inmutables del marketing del cual sacó 8 grandes leyes que debes tener en cuenta para hacer lo que quieras hacer en este tema de marketing sin duda desde la primera y hasta la segunda tienes que tenerlas en cuenta estas son las ocho leyes inmutables del marketing que no debes perderte. Mi nombre es Juanjo Amengual y estoy en plan de Enfoque.es para contarte estas y otras historias de marketing y para que hagas tu plan de marketing paso a paso. Philip Kotler nos enseña de alguna manera qué es lo que debes hacer para enfocar tu negocio, tu proyecto, tu empresa al marketing actual. Sigue siendo el padre del marketing moderno. <música> Pues realmente el, el tema del marketing pasa por estas ocho leyes. Desde luego hay más, pero estas son inmutables, nunca mejor dicho. La primera de todas, mejor ser primero en mente que ser el mejor en el punto de, de venta. Realmente todas las marcas queremos ser un referente eh, te teóricamente y en lo que es el neuromarketing. Por eso trabajamos, trabajan, para que tengas impactos que aunque no mmm, tengas conscientemente en tu cerebro, sí inconscientemente te afecten para que tengas realmente esa percepción de ser el primero en la mente del consumidor. El segundo y punto y no menos importante es que si no puedes ser el primero en una categoría, pues crea una nueva en la que pueda serlo. Y esto cobra especial atención hoy en el cual uno puede ser un experto en un nicho muy concreto. De esa manera estamos hablando siempre de mercados de nicho. O sea, es verdad que habrá alguien que tenga un refresco de cola, por decirlo de alguna manera, pero no será el primer refresco de cola ecológico o el primer refresco de cola, poner el adjetivo que queráis. Por lo que hoy es posible en este mundo de nichos en el cual internet facilita llegar a cualquier parte del globo terráqueo simplemente con cualquier producto o servicio es muy fácil como digo crear una nueva categoría la tercera ley inmutable es que el marketing no es una batalla de productos sino de percepciones como digo yo siempre el marketing realmente puede llegar a ser incluso una cajita de bombones y una etiqueta o acaso no miráis cuando veis el agua una etiqueta lo primero de todo qué es lo que hay dentro agua es un juego de percepciones no hay ni mejor ni peor realmente la percepción juega aquí no una mala pasada sino un pilar fundamental en lo que es el marketing no lo digo yo lo dice philip Kotler y lo dicen los que saben no solamente el maestro la cuarta ley que no debes dejar pasar por alto jamás es la ley del enfoque Realmente eh, Kotler dice eh, que hay que poseer una palabra en la mente del cliente. Aquí hay dos cosas, dos aspectos importantes. En este mundo multitask en el cual todos estamos más que perdidos, en el cual eh, desenfocamos cada dos por tres y somos incapaces de mantener una línea o un rumbo y en el cual cambian las cosas cada, cada segundo, es normal que, que, que prevalezca este tipo de desenfoque. Pues ahora más que nunca, enfocar en una idea, en un producto y sobre todo en una palabra en la mente del cliente Philip Kohler no hace otra cosa más que decir que lo hagas simple los americanos lo dicen con el kiss k-i-s-s -S, keep it simple stupid hazlo simple pues con una palabra en la mente del cliente en quinto lugar no por eso menos importante sino más bien lo más importante en este mercado tan globalizado y en esta economía tan eh, conectada es la diferenciación no intentes ser el mejor, intenta ser simplemente diferente. Una de las preguntas que yo hago siempre a mis clientes es, o a cualquiera que esté en mis cursos de formación, es, ¿en qué te diferencias? Bueno, si sí, yo hago esto, esto, lo otro, pero tiene que haber un elemento que es la columna de tu empresa. ¿En qué te diferencias exactamente? El sexto, mejor ser fuerte en algo que débil en todo. Sin duda, también a tenerlo en cuenta, estamos en un mundo en el cual somos todos conocedores de todo un poco y especialistas en nada, pero de eso los americanos saben mucho. Lo que hay que hacer es especializarse en un nicho, volvemos otra vez al tema del nicho, o, o especializarse, especializarse en un área y no ser, un intentar hacer de todo un poco. ¿no? Porque a veces, si eres un especialista en té de Ceilán tienes un mercado abierto en todo el mundo y no solamente en tu barrio, por lo que tienes negocio suficiente. Lo que no puedes competir es con el corte inglés vendiéndote, porque siempre te va a ganar o en precio, o te va a ganar en ¿en qué? Pues en cualquier cosa, en producto, por ejemplo, en distribución. Por lo que lo suyo es la especialización y ser fuerte en algo. Ah, y en cuanto a diferenciación, hay una frase que a mí me encanta: y es que eh, o eres barato, o eres diferente. Y eso cada uno tiene que elegirlo tal cual venga, porque realmente el tema de ser barato siempre habrá otro. Que lo va a hacer más barato que tú, sin duda. La especialización sin duda es uno de los dos tres pilares fuertes de estas ocho leyes. La séptima, los programas que triunfan no se construyen sobre novedades, sino sobre tendencias. Hoy hemos explicado en plan de enfoque.es que hay un montón de maneras de ver las tendencias. Cuando hay una tendencia al alza, como pueda ser el alquiler vacacional o como pueda ser, eh, qué sé yo, el, el, la economía colaborativa, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, es el momento de subirse al carro, es el momento de coger la ola. No son oportunidades ni novedades, son tendencias y son a largo plazo, sin duda. Eh, en este tema de tendencias, sin duda alguna, también hay una parte que, que, que es importante, que es intentar subirse al carro en el momento adecuado. Y la octava ley, y ya es la última que yo he destacado de, este, de, este, de esta eminencia en marketing, es que lo único que funciona es el golpe audaz y único. O sea, estamos hablando en este caso, como podéis suponer, casi casi de publicidad. De hacerlo bien, lo que funciona es en este mundo en el cual tenemos más de 4.000 impactos diarios y todo el mundo recibe un montón de basura, infoproductos, infoxicación, es hacer algo completamente diferente y que además llame la atención, único, inesperado. Pues de eso se trata. Espero que todas estas informaciones, estas ocho leyes de Philip Kohler, te sirvan a la hora de pensar cuál va a ser tu negocio cuál va a ser tu futuro cuál va a ser esa hoja de ruta que estás pensando hacer para uh, que tu negocio fluya hacia adelante y puedas de, de alguna manera eh, con estas leyes del maestro philip Kohler, pues tirar adelante todo lo que es eh, un proyecto enfocado sobre todo a marketing pues yo sin más me despido hasta el próximo capítulo gracias por estar ahí dale al me gusta dale a compartir y no te olvides de visitar plandeenfoque.es. Un saludo de Juan mengual